Buen día de despedida esa y bienvenidos una volta més a la represa un programa de trellat Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè hi nuestros els nostres convidats i una semana més vos hem porta't a un convidat en molt de Trellat. Stefano Sbaccanti Roma 23 de noviembre 1966 militar del ejército italiano destinado aquí en, Val en Valencia España muy bien, Stefano. Muchísimas gracias por responder a la llamada de nuestro programa. Es la primera vez que tenemos a un, un militar en, entre nosotros. De hecho, cuando empezamos el programa teníamos la duda, ¿no? Sobre el cargo exacto, jefe del gabinete del segundo jefe de Vétera, si no sí, me equivoco. Es verdad. Verdadero. Y bien, es una. Nos estás ofreciendo una oportunidad, digamos, genial para aprender un poco más sobre esta sobre esta realidad que convive con nosotros. Así que la primera pregunta es casi obligada. ¿Cómo decidiste que querías dedicarte a, al servicio militar? Bueno, en primer lugar, yo quería agradecer por llamarme a participar en este programa porque es genial. Nunca había pensado de poder hacer algo así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empecé la, la, la carrera militar? Bueno, fue un, una decisión uh, propia, mi, mi propia. Eh, en familia no tenemos otros militares. Mi padre era uh, profesor de, de la escuela. ...y así que pensé que podía ser una carrera que me iba a gustar... Eh, intenté eh, aquí estamos. Eh, lógicamente tú empiezas en, en el ejército italiano... ...y digamos que tú sí que has estado enfocado ya digamos... ...en lo que serían más misiones internacionales. Sí, a lo largo de los años he participado en varios, varias misiones... Eh, ...la primera en 1993 en Somalia... En Somalia. Eh, ocho meses, y después en la ex Yugoslavia, en Bosnia y en Kosovo, 2001-2003, después como uh, observador militar de, la, de las Naciones Unidas en, uh, entre Irak y Kuwait, y en el 2013 en Afganistán, un año, y... De momento me faltan poquitas, pues solo el Lebanon y poco, poco más. Y claro, entonces aquí la primera pregunta es, ¿cómo se llega a desarrollar este tipo de, de misiones? Porque, digamos, nosotros la imagen que tenemos, por ejemplo, yo cuando cruzo ahí en, en la Alameda que hay el cuartel, lo que veo es, digamos, pues gente que está, digamos, haciendo guardia a la puerta, pero no me imagino a esa gente, pues, yendo a lugares tan en definitiva complicados como eran los Balcanes a principios de los 2000, Somalia o Afganistán siempre. Bueno, hoy en día eh, los ejércitos, eh, italiano, español, norteamericano, lo que sea, eh, son, le, de, digamos, en, más en general, las fuerzas armadas son el, el reflejo de la sociedad. Y no, no nos desempeñamos misiones ...entre el territorio, en el territorio nacional y fuera, eh, que no comportan necesariamente el uso de la fuerza, eh, porque esa es como tú dijiste, es la idea de tener un soldado con una, la escopeta o la pistola y tal, eh, pero eso es solo una parte de, la, de, de, nuestro, de nuestra vida. Por ejemplo, la defensa nacional, claro, es una parte, la participación en misiones, otra pero hay uh, también tareas como uh, a ayudar a la población civil en, en caso de un terremoto, por ejemplo. Uh, o uh, mis, uh, aquí en España tenemos, tenéis, tenemos la, la UME, la Unidad Militar de Emergencia, que puede eh, ser empleada para terremotos, para fu fuegos, para aluviones, para muchas cosas en apoyo a la población civil. Entonces... El, de, digamos que eh, a lo largo de los años la, la, los militares han cambiado el, el, el sistema de vida, de, de, de ser empleados, sí para la fuerza, pero también para la población civil. Y el momento en el que tú estás, supongo que sería, no sé exactamente en qué base sería, y en qué momento decides o te sugieren o te llaman para decir, nos vamos a Somalia. <risa> Claro, en esa altura estaba en el norte de Italia, eh, una brigada mecanizada, que ahora no existe, la, la, no está en, en existencia. Y claro, cuando el Estado Mayor decide que eh, Italia, bueno, la, la, los políticos deciden que Italia va a enviar militares, después van a hacer una selección de que, cuál es la, la unidad que mejor se, se va a enterar de esta misión. Y como, tu, como se puede bien pensar, eh, hay, sí, infantería, hay, hay hospital, hospitales, hay, eh, bueno, militares que van a, a hablar con los periodistas, y de todos, eh, de, de todo un, po, un poco. Y en el 93 esa fue la primera misión para el ejército italiano después misión de, un, de una relevancia después de la Segunda Guerra Mundial entonces era un, algo muy muy particular muy interesante bueno Italia entra en la OTAN desde digamos el principio de lo que sería la Guerra Fría en ese sentido siempre estuvo dentro pero no digamos no, no fue desplegada en ningún lugar ni en ninguna misión la Italia eh, bueno digamos que la organización del Tratado del Atlántico Norte o OTAN eh, tiene sus orígenes en la firma del Tratado de Washington del 4 de abril del 1949. E Italia fue una de las 12 naciones en, en el primer grupo que formó la OTAN. Por ejemplo, España se eh, un, unió a, a, a, a la OTAN en el 1982 o algo así. O tanto así. Vale. Eh, claro, eh, la, pero el, el, el empleo de la OTAN. ...es diferente del, de, la, de las Naciones Unidas... ...la, la OTAN tenía la... Eh, ...tiene, es una alianza política y militar... ...que no es solo militar... Eh, ...que estaba en contraposición con el otro lado, ¿no? Con la, eh, la, la Guerra la Fría, Rusia. ¿vale? Lo que ocurre es que, digamos... ...Italia no tenía una tradición, a lo mejor... ...de participar en misiones internacionales... ...como yo recuerdo en España... ...creo que cuando ir a Kuwait en los 90... ...sí que participó, creo que esta... ...Argentina también participó... ...que fueron muchos países... ...¿Italia no tenía esa tradición de participar en conflictos internacionales? Eh, no, en los 90... La ...Somalia fue la primera vez... Fue la en, ...en el conflicto... ...la primera guerra, guerra del Golfo... Eh, ...Italia tenía solo... Eh, aviones, ...aviones... ...y sí. os ponéis en contacto con otros ejércitos... ...para ver cómo se... Claro. ...implanta el, en el territorio... Claro. ...¿cómo claro. lo hacéis? Normalmente... Lo que ocurre es que eh, las Naciones Unidas deciden, bueno, tenemos un problema en lo que sea, Somalia. Eh, necesitamos una fuerza que se va a poner entre dos uh, parti, eh, dos partidos que están... Entre en Vale. Eh, o, oh, oh, otro otros otro casos, eh, tenemos, necesitamos eh, un apoyo para la, la, la, la población que eh, le ocurrió un terremoto, como por ejemplo en 2005 cuando la base de Betera se fue a uh, Pakistán, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. eh, entonces, las Naciones Unidas eh, llaman, dan un toque al, uh -huh. a, la, a la OTAN y dicen, bueno, te, tú te vas. ...la OTAN va a decir, bueno... ...entre las naciones que son parte de la alianza... ...que hoy en día, lo recordamos, son 29... ...y van a ser, van a ser 30... ...porque se va a añadir la, la Macedonia del Norte... ...no sé cuándo, pero está a punto de... Eh, ...¿quién quiere participar? Eh, claro, claro, las fuerzas políticas... ...las fuerzas militares... ...la parte económica tiene muy importancia va a decir, bueno, Italia va, España va uh, Estados Unidos no, no va eh, entre, entre los, las naciones que, que participan se va a elegir, bueno, Italia va con helicópteros España va con ingenieros uh, Francia va con hospital de fuerza de, de, de, de emergencia, algo así y al final se crea un, se, se hace un, uh, un orden un de, de operaciones en, en, en el orden de operaciones está quién quien que, que provee el, el, el, los proveedores de fuerzas, decimos. Y entonces, en este caso, se decidió que Italia con era eh, mecanizado, infantería mecanizada. Sí. Y, y, y no eh, solo. Vale, pero en este caso concreto, o sea, ¿por qué, era ¿por qué era importante la infantería mecanizada? ¿Qué características tenía que se adaptaran al...? No, era una, un, una, una, una brigada que podía destacar eh, fuerzas... Eh, regimientos, batallones y tal para ser puestos in, in posiciones en posiciones en el territorio nacional de Somalia para hacer eh, apoyo a las poblaciones en, en cosas, cosas así Claro, digamos que en este caso la fuerza de las Naciones Unidas lo que hacía era como ponerse en medio de los dos bandos que estaban en lucha para garantizar que ese territorio digamos, no hubiera conflicto dentro de él Sí también era distribución de, de alimentos a las poblaciones yo por ejemplo me acuerdo eh, casos en que mi, mi unidad eh, el mando donde estaba íbamos a distribuir eh, alimentos y también eh, con médicos y veterinarios para la población local entonces estaban fuerzas que iban ahí ...y distribuían uh, comida y, y, y material, y sí. material para, para la población. ¿Tenéis relación entonces con Médicos en Fronteras o algún tipo de ONG? No siempre, siempre, siempre. ¿Siempre relación con ellos? Siempre. Uh -huh. ¿Y hay una coordinadora, digamos, de todo eso y decir, bueno, pues, venís a nosotros? A... Es, es, es complicado. Las <risas> relaciones con la ONG son todo día a día. No tenemos uh, repartos de militares, uh -huh. lo, que, lo, lo que nosotros llamamos... CIMIC, uh -huh. que es Civilian and Military Cooperation, uh -huh. Cooperación Militar y Civil, eh, que se enteran de eso, por supuesto. Uh -huh. eh, hablar con las ONGs, con las Naciones Unidas, con eh, Médicos sin, sin Fronteras, con, con todos. Claro, eh, cada uno tiene su, su idea y cada uno tiene su modo de, de, de apoyar la población mm. y a veces eh, se, se rema en el mismo sentido y a veces eh, mm. pues, desafortunadamente no, pero eso es normal, es normal. Y, digamos, después de Somalia, que es el año 93, usted vuelve a casa, en este caso Italia, y la siguiente vez que usted tiene una misión fuera del territorio nacional italiano es la zona de los Balcanes, que si no me sí. equivoco comprendió tres países diferentes. Bueno, sí. Tenía ahí también una, una situación muy complicada desde muchos años. Eh, había Bosnia y Herzegovina con una misión, Kosovo con otra y tal. Yo fui eh, cuatro meses en Kosovo y dos meses en uh, Skopje, que es la capital de la Macedonia del Norte. Eh, ahí también había problemas de, entre la población musulmán y los otros. Entonces, no, no quiero entrar en, en eso, pero no. es complicado también. No, bueno, eso lo hemos tratado, ¿no? En el, el mm. día de, de pez Casado ya hablamos. El caso... O sea, ¿en, qué año, ¿En qué año fue destinado usted? 2001 2001, que es cuando empieza la guerra de Macedonia, que es la población albanesa contra la población, llamemos la Macedonia ortodoxa ...y lo de Kosovo aún estaba reciente... ...que es, digamos, la, el, el ejército ese que se montó albanés... ...contra las fuerzas de seguridad de lo que ya era... serbia, eh, serbia y Montenegro. Sí, ahí empezó en 99, más o menos... Eh, ...claro, la OTAN también estaba parte de... ...yo estaba ahí con la OTAN también... Eh, ...lo que me acuerdo de, de ese periodo fue la riqueza... ...una población, una población de ambas partes muy rica... ...de tradición, de historia, de cultura... ...y eh, claro, habían tensiones... ...habían problemas entre ellos... ...pero yo me acuerdo ir para Pech, ...que era donde estaban los italianos... Eh, ...la ciudad estaba un poco derrumbada... ...pero se podía ver eh, la, la riqueza de la tradición... ...de la, la estructura, la la las iglesias y tal... ...y el mismo me ocurrió en 2003, cuando fue a Bagdad, en Irak, para cuatro meses, como oficial de enlace italiano en el mando norteamericano en Bagdad, porque los italianos estaban más para abajo, en la zona de Nasiría. Eh, eh, Bagdad, bueno, no lo sé cómo es hoy, porque yo estuve ahí en el 2000, 19, eh, 2003, pero una, una pasada. A ver los monumentos, la, la, las, las mezquitas, la, la, la, la, la, la, el trabajo... Impresionante, impresionante. Una, eh, después visitar sitios donde la, la humanidad empezó, ¿no? Eh, en el sur de Irak, eh, donde se dice que la, la cultura nació. El Tigris y el Éufrates, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces, en el caso de los Balcanes, eh, la situación, digamos, es bastante parecida, ¿no? Hay dos bandos, eh, bueno, realmente en los Balcanes la situación ya no es la misma porque en la parte de Kosovo ya ha habido una guerra, con lo cual entiendo que... o un conflicto, y ahí que queda la parte también de reestructuración un poco del país, y en cambio en Macedonia sí que había que evitar que estallara el conflicto. Sí, bueno, vale, es... Eh, era, claro, hablar hoy desde el 2000 eh, parece eh, sencillo, ¿no? Pero, Pero en, el, en ese años. momento no, no era sencillo, <risa> no, para, para nada. Eh, ha, habían tensiones culturales entre etnias, entre etnia musulmana, eh, ortodoxa y tal. Y es algo que llegaba desde tiempo, desde los abuelos de las personas del 2000. No era algo que surgió en, el, en ese momento. Eh, claro, la OTAN siempre ha intentado de ponerse como mediador como para pacificar las dos partes. Eh, es complicado, porque cada uno tiene sus razones, tiene un, cada uno tiene sus tradiciones, su cultura, su lengua. Es solo con, el, con Tito. Tito fue el único que, digamos... ...fue capa capaz de poner todo en el mismo uh, mismo lugar, pero ¿cómo? Uh, todos sabemos cómo lo cómo hizo. De hecho, creo que es el único político del que vas a Serbia y hablan bien de él, <risa> de todos los demás echan pestes. Sí, eh, las experiencias dentro de la del, del compañerismo, digamos, de una misión donde estás fuera de casa... Eh, y que, bueno, serán situaciones personales fuertes, ¿no? Porque estás en Somalia, estás en, en países donde hay conflictos. Eh, en tu experiencia, ¿eso cómo lo, cómo lo vives? Eh, cuando, cuando me fui a Somalia, uh -huh. no, en 93, yo salí salió de Italia que mi mujer estaba embarazada a la, a la, al mes 8. ¿Ocho? Entonces, no estaba muy, muy muy tranquilo, muy muy contento, pero claro, es lo que hay, es, es el trabajo. Eh, el, la, la cosa que te ayuda muchísimo es el compañerismo, como tú, como tú has dicho. Que porque cuando estás cinco o seis mil kilómetros de fuera la, lejos de casa, eh, lo, que, lo que tienes son los compañeros. Y se crea un, una, como una hermandad entre, entre nosotros. Eh, cada uno intenta de, de ayudar los otros. Eh, y yo he visto personas en situaciones muy, muy tristes, eh, que, se, que no, no llegaban la, al, al final de la, de la, del día, porque pensaban a casa, hijos, a las mujeres, y mujeres que pensaban al, al, al marido, porque claro, hay, hay de todos. Eh, entonces, sí, el, el apoyo que ponemos el uno a otro es fundamental. Yo continúo con el repaso, digamos, un poco cronológico de todas las misiones. Después usted fue destinado a, a Irak, que es la época previa a la última guerra, pero posterior a, al conflicto de Kuwait. Sí. Entonces, ¿ahí la situación cuál, cuál era exactamente? Porque, digamos... Con Saddam Hussein, vi, visto desde la distancia, la cosa estaba un poco más o menos estable. Sí, era una situación más o menos parecida a los Balcanes. Que Saddam Hussein era un dictador que, que tenía una, la, la, la situación bajo control con los como lo, lo hizo él. Eh, y para nosotros la situación era muy peligrosa. Eh, la misión en Irak eh, del 2003 es la, la, la misión que yo me acuerdo que he eh, percibido más, mm, más peligro. Eh, era el, el momento en que empezaban los eh, lo que es, se llaman EID, Explosive Improvised Device, eh, objeto improvisado de sí. explosivos. Uh -huh. eh, era, era muy muy peligroso. Cuando se salía de la, de la, de la base, eh, tenía siempre que estar por lo menos dos vehículos. Después del uh, amanecer no atardecer, cuatro vehículos, porque tenía que dar apoyo uno a otro. Eh, entonces, sí, peligroso. Claro, entonces esto ya es una vez ha sido la, la guerra de Irak y lo que nos encontramos es una situación de guerra de guerrillas, básicamente. Los insurgencias, in, la, la insurgencia. Eh, claro, eh, eso es todavía más complicado para los militares, porque nosotros estuvimos acostumbrados a, ¿cómo se puede decir? a eh, enfrentarnos a personas con uniformidades, con, con una escopeta o con un carro de combate, algo. Pero las la insurgencias es diferente. Las personas, los insurgentes, están mezclados con la población local. A veces se ponen detrás de la población local e eh, intentan de hacer daño a, a, la, a la otra parte. Y la otra parte <risa> somos nosotros. Eh, desafortunadamente, eso ocurre bastante veces. Ha ocurrido bastante veces. Y, bueno, en Somalia a lo mejor también ya se vería, ¿no? Porque también es verdad que el de Somalia es un conflicto muy amplio y que tiene, que digamos, va evolucionando entre sí mismo, pero en Somalia ya seguramente ya también ocurriría, ¿no?, que de la insurgencia oculta entre la población civil. Sí, en Somalia era más bandas. Bandas que, eh, claro, cada uno tenía su, su jefe, eh, el señor de la guerra y eh, tenía un una área de eh, influencia y el tema era eh, borrar con esto, quitar las, las, las áreas de influencia a las bandas para ponerlas bajo de un gobierno. eso era, era el, la idea de, de, de la intervención en Somalia. En Irak no era lo mismo, porque en Irak había eh, estaba un, un, un gobierno que fue reemplazado por un gobierno transitorio y las Fuerzas Armadas fueron uh, derrocadas. De, de, de, sí, entonces es, era el tema era muy diferente. Además se creó una situación que el, el Irak es muy largo, es un país muy grande cuando quitaron las fuerzas armadas, quitaron también las, las guardias de fronteras. Entonces todo lo, lo que le daba la gana podía entrar en, en Irak para hacer su trabajo o lo que era. Entonces fue muy complicado. Que digamos también es un poco como la puerta de entrada de ISIS del Estado Islámico en, en la región. Ahí tenemos que... <risa> ahora, sí, ahora... Porque ISIS se creó principalmente en Libia. Cuando Gaddafi... Bueno, eso va vamos a... <risa> eso es otro tema. Eh, un, respecto a Irak, eh, ¿se nota, por lo que decías de los, del tema de los explosivos, se nota claramente el, el 11 de septiembre como fecha de, a partir de la cual lo que comentabas, eh, un objeto, digamos, es... es autoimplosiona o, o la población... O sea, ¿esa fecha eh, del 2001 es clave para pensar el ejército de otra forma o, o no? ¿O es como lo hemos percibido la población? No, es verdad. Eh, digamos que la Alianza, a lo largo de los años, ha podido adaptarse a los cambios en el contexto geopolítico global. Eh, durante la, de la Guerra Fría era como un baluarte eh, contra la amenaza soviética. Después de la caída del muro de Berlín, contribuyó en nombre de la comunidad internacional y las Naciones Unidas a la seguridad y la estabilidad de muchas zonas del mundo. Finalmente, después del 11 de septiembre de 2001, cuando se invocó por primera vez, y de momento por primera y última vez, el, la, la, el artículo 5 del tratado, eh, se abrió una nueva, fe, una nueva fase para la OTAN, que está todavía... ...en acto, que es la lucha al terrorismo global. Eh, entonces, el 11 de septiembre, sí, es un, uno de, de las fechas... ...que se puede decir, hay un antes y un después. ¿El artículo 5 del tratado en qué consiste exactamente? Consiste en el facto que si uno de los miembros es atacado... ...está atacado por una amenaza, puede llamar a los otros... ...para que los otros lo ayuden. Eh, en el, el 11 de septiembre de 2001 fueron los Estados Unidos quienes fueron atacados exactamente uh -huh. eh, vamos a, a pasar a otra fase digamos eh, más tranquila tal vez que es la redacción <risa> de un trabajo fin de fin de grado ¿no? o una tesina eh, que se redactó en, en 2006-2007 por parte de Estefano eh, que es el ejército y media la del peacekeeping, ¿no? Peacekeeping entendido como misiones de paz, eh, el ejército y los medios, ¿no? En, en la época de las misiones de paz, eh, que ya estamos hablando de 2006-2007, pero esto viene de unos estudios previos, ¿no? De, de tres años que entiendo que empezaría pues, a acabar un poco estas misiones en, en Irak, ¿no? Eh, cuéntanos un poco de dónde surgen estas ideas y... y sí. Eso fue, el, como tú has dicho, el trabajo de fin de grado de, de la universidad, de mi carrera universitaria. Y, así que en esa altura ya trabajaba uh, en el Estado Mayor del Ejército, en el uh, despacho, en el gabinete uh, de Relación públicas Entonces mi trabajo día a día, al día a día era trabajar con los periodistas. Entonces me ocurrió la idea de hacer un, un estudio de cómo el Ejército... En los años, a lo largo de los años, se había enfrentado, entre comillas, con los periodistas. Eh, hay una, una idea en la población, en Italia por lo menos, que el ejército, las fuerzas armadas son fechadas, que no hablamos, no se puede mirar por dentro, ellos no pueden mirar por fuera. Eso no es verdad. No es verdad Puede ser que era verdad en, la, en los 40, 50 después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en, en, en, en, hoy en día, en el, digamos en los 2000, eh, en el año 2000, eso no, en, no es verdad. Tenemos relaciones todos los días, entrevistas y participaciones. Hay periodistas que participan en, la, en las misiones de paz o de operaciones en... en eh, ...en Irak o en, en, en Somalia o en, en Lébano, en centro de África y tal. Y, y claro, eso no es algo que se, se hace en, en un día. Tiene que empezar con formar los la, oficiales o suboficiales, la tropa... ...de cómo hablar con los periodistas, porque nosotros los militares, eso sí... ...somos muy distintos, tenemos uh, como un lenguaje que es muy formal... Eh, con el lenguaje con lo cual escribimos las, las cartas y bueno. tal eh, que cuando la gente fuera a leer, bueno, eso es, ¿qué es? De, de, de Marte, de, de, de la Luna <risa> y entonces fue un, hemos empezado un, un proceso que ha aportado a tener, por ejemplo, oficiales y suboficiales periodistas yo, yo soy periodista en Italia eh, reconocido por la, eh, el, el Estado italiano como periodista y eso es, como, dije, como, como he dicho, algo que tiene que desarrollar en años sí. Para cursos, una universidad eh, Invitar a los, los, los periodistas para decirnos Bueno, ¿qué piensas tú? ¿Cómo somos? ¿Somos fechados? ¿Cómo podemos mejorar? Sí. dásnos un, una, una idea, algo aquí, así Aquí hay muchas, muchos hilos por el que tirar por ejemplo, el lenguaje, digamos, porque claro, el, el lenguaje militar es el que es. Hay una jerarquía, y una disciplina y eso tampoco se puede romper. Entonces, ¿cómo casa la visión de la calle, que digamos, cada vez es más antijerárquica en, en todos los sentidos, con, con el día a día del ejército? Eh, al final, nosotros, eh, militares, civiles y tal, no, queremos la misma cosa. Queremos que nuestro país sea, sea eh, defendido, que sea eh, sin problemas, con trabajo para la gente y tal. Eh, el carpintero eso lo hace con su trabajo de carpintero. El militar lo hace con su trabajo de militar. Claro, por dentro de, de, de, del militar hay una jerarquía. Claro, eso es, es normal. Pero la finalidad, el, el final, el, el, ob el objetivo final es... ...para nuestra, nuestras, eh, nuestros países. Entonces, es un, solo una cuestión de, de, de, um, digamos de desarrollar el trabajo de una manera u otra, pero todos estamos en el mismo sentido. ¿Y la población civil esto lo percibe o percibe el ejército como algo, como algo impuesto? Eso es, es una, una muy muy buena pregunta, pero la, la respuesta es muy complicada. Lo sé, lo sé. Te tendríamos que hacer eh, opinion polls, eh, preguntar a la gente. Claro, yo no puedo decir. Lo que te puedo decir es que nosotros intentamos cada, cada día de ser más, eh, eh, como ¿cómo se dice, que, que la gente nos pueda entender. Pues sí, transparentes. Sí, transparentes, sí. Al final... Los militares existen porque la gente paga el, el sueldo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que decirle a la gente: bueno, tú has pagado esto, eso es el resultado. Uh -huh. También es verdad que cuando estamos hablando de seguridad no se puede ser al 100% transparente, obviamente, hay cosas no, que no se, no se pueden ahora, explicar. Evidentemente, no. se claro, entiende. Claro, Y eso es, en, en mi trabajo de fin de grado, era una parte muy, muy clara, porque, claro, hay, hay cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir. O si no se puede decir, todo, todo. Se puede decir una parte. Y, pero... Eso no es la, la normalidad. Claro que nosotros no vamos a hablar en la calle de, de cosas complicadas o, o reservadas. Pero decir, nosotros hemos hecho eh, esto, esto, esto, para llegar aquí, para construir o para reemplazar un, un puente que se ha destruido o para apagar el fuego que se ha empezado ahí en, eh, no sé, en, en, en Sevilla, para decir, claro, eso es normal, eh, se, tenemos que decirlo, porque la gente se, da, se dé cuenta de, de qué hacemos. De hecho, en la tesis creo que sí que había ¿no? un, un apartado que precisamente hablaba de eso: no de la opinión pública y de la visión que los civiles tenemos del ejército. No sé yo qué. Sí. Eh, media análisis. Eh, eso era mi, mi, mi trabajo específicamente. Eh, analizar lo, los periódicos, las televisiones, segmentos y hablar con la gente para hacer un, un resultado y decir, bueno, eh, del, ¿qué piensa la gente de Roma, por ejemplo, de las mujeres en el ejército? ¿Cuántos artículos han salido en el periódico? ¿Qué dicen? ¿Son positivos o negativos? ¿Hay fotos? ¿No hay fotos? Y al final se hace con un... Una, un análisis y eh, salen de resultados. Eh, se puede ir a, al jefe y decir, vos, tenemos un problema. O vos, todo bien. Y, y, por ejemplo, eh, esto que voy a decir como ejemplo está un poco bastante anticuado, pero el tratamiento que desde Italia se tiene de la OTAN, yo que sea, el tratamiento que a lo mejor la unitaria de, de, de la OTAN, ¿cómo, ¿cómo sería? No, no entiendo. El, unitaria, el, el periódico. Vale. vale, entonces, por ejemplo, ¿qué diferencias de puntos de vista habría en ese caso? Vale, claro, cada periódico, cada televisión tiene su idea. Uh -huh. eh, eh, como en italiano se llama línea editorial. Uh -huh. so, entonces el, el, el jefe, el el, jefe, el, el, jefe, el capo de redactores va a decir, bueno, nosotros así. Y todos están alineados, claro. Pero te puedo decir que enfrentándome con periodistas de la Unidad, de, de El Manifesto, eh, otros eh, periódicos, eh, digamos, que no están cerca de, los, de las Fuerzas Armadas, normalmente. Yo siempre, me, siempre me, he, me he enfrentado con gente, con profesionales, profesionistas. Claro, con diferentes ideas, diferentes sentidos, pero profesionales. que Si yo iba a decir que una hoja es blanca... ...ellos no, no iban a decir que era negra o roja, era blanca. Claro, con su idea, con sus ideas, pero profesionales, de verdad. Sí, que a lo mejor no les gustaba que la hoja fuera blanca, pero si era blanca, era blanca. Era blanca. Uh -huh. Uh -huh. En el análisis que haces de los medios, ¿qué puntos de inflexión, qué momentos ves donde va cambiando la visión del ejército o se va produciendo esa apertura, ¿no? ¿Qué momentos ves claros que dicen, bueno, aquí hay un momento donde pasa algo, ¿no? Es muy variable, muy variable. Depende de la situación política en general, si hay uno, una nueva misión, si algo ocurre, por ejemplo, eh, no lo sé, un, un una, una atent atentado, atentado, atentado sí. terrorista uh -huh. en, en una ciudad, claro, que la gente... Eh, tiene más miedo, eh, quiere más los militares en la calle, en la uh -huh. plaza eh, para, para uh -huh. poner a, uh -huh. todo en el mismo sentido si no si no ocurre nada, uh -huh. bueno, los militares se pueden ir <risa> <risa> ese es el sentido común, no, uh -huh. no, es, no es una crítica eh, es, uh -huh. es, un, es una, una situación uh -huh. normal eh, lo los que nosotros hemos visto en Italia es que eh, cuando, por ejemplo, hemos cambiado de, desde un ejército, ejército de, bueno, eh, de, de todos, del pueblo, de leva, de... de leva, a un ejército de profesionales, eso fue un, un, un, un, un, antes y después. Y la gente ha cambiado el, el, el, el mm. pensamiento. La el, profesionalización del ejército sí, ha hecho que, sí. que la gente cambiara la, la visión de, Exactamente. de del, del ejército que tenían. Y, después, ¿Y dentro del ejército se ha producido esa misma visión de los medios? O sea, cuando se ha profesionalizado ellos también han reaccionado. Claro, para nosotros eso también fue un momento de, de, de adaptarnos. Porque antes nosotros estábamos acostumbrados a recibir militares cada mes. Una cantidad de militares cada mes. Y después esto cambió. Fue... Cuando está el concurso hay mil, dos mil, tres mil militares, depende del momento. Entonces la, la situación, la organización del ejército, de las fuerzas armadas, no solo el ejército, eh, tuvo que adaptarse, uh -huh. claro. ¿Y la visión de la gente en el momento en el que dejan de participar? Porque al final cuando había reclutas todos los hombres en cierta edad participan del ejército. Cuando ellos dejan de participar, ¿la visión de la institución mejora o empeora? Ahora has mejorado. Para nosotros has mejorado. Ahora, cada año hay organizaciones que hacen estadísticas a nivel nacional y el, el, el, el sentido para las Fuerzas Armadas has, has mejorado. Antes había como un sentido común que el año de militar era un año perdido. No, eso está siempre más generalizado, ¿eh? siempre es, no es bueno, pero el sentido común más o menos, digamos, estaba así. Eh, claro, tengo que hacer un año, pero podría trabajar, podría estudiar, tengo que ir ahí. Eh, hoy en día no, porque la gente dice, bueno, si yo voy porque yo quiero ir. Entonces hay una motivación, hay un una, a, a mental eh, diferente, muy, muy concentrado para dar... Todo para la patria. Esa es la idea. ¿Y hay una relación también después del boom o de la aparición de Internet con todo esto? O sea, ¿cómo ha reaccionado eh, a, los, a los medios digitales, a todos los comentarios, foros, la peligrosidad de, de, de cualquier información, eh, todo esto? ¿Cómo se ha manejado desde, desde dentro? Claro, eso es, es una nos ha forzado a hacer un esfuerzo más grande, aún más grande, de transparencia. Porque hoy en día una persona con un móvil en cualquier cualquier lugar puede mostrar que los militares están haciendo bien o mal. Entonces para nosotros es imperativo hacer siempre lo mejor que podemos hacer. Siempre. Porque eh, hoy en día con internet no hay... Antes había... Um, yo me acuerdo uh, estudio en las audiencias Entonces se, se, la idea era de separar la, las audiencias locales de las internacionales, de las uh -huh. regionales Hoy en día eso no, no tiene sentido uh -huh. Porque un, una, una televisión local puede ser captada en Australia O uh -huh. yo qué sé entonces, eh, es muy, muy complicado, pero para nosotros es mejor, porque nosotros no tenemos nada que esconder. Entonces, para nosotros es transparencia. Uh -huh. Yo tengo una pregunta más técnica sobre el caso de periodistas que trabajan en zona de conflicto, digamos, dentro de lo que serían las misiones, cómo se desarrolla esa tarea. Porque sí. pienso a lo mejor en el caso de Irak, que por el que he comentado es el más peligroso, o Afganistán actualmente igual también, ¿Cómo es el día a día o en qué consiste esa...? Sí, normalmente hay dos tipos de embedding, como se llama en en, en, en OTAN, embedded media. Eh, lo que se, se van, eh, aparecen en el, en el en la misión y no quieren estar con los militares. Ellos tiene, quieren estar separados de los militares porque la idea es que si están con los militares, los militares le van a poner restricciones, no puede ir en esa zona, de, tiene que estar en, el, en la base después de las 11 de la noche y, y algo así. Y ellos dicen, no, yo quiero ver cómo es la vida verdadera, cómo es la vida en, el, los, en las 24 horas, no solo cuando me dices tú. Y hay otros que se son los verdaderos embedded que están eh, en la base y, y normalmente yo como trabajaba en ese en, en Afganistán por ejemplo en el 2013 eh, como eh, oficial de pública información eh, normalmente eh, cuando es, ellos llegaban llegaban con aviones militares y nosotros estaban con nosotros siempre y ellos decían bueno nosotros queríamos ir, eh, nos gustaría ir a ver este, este, este sitio, esta, hablar con eh, esta persona, a visitar el mercado de Bagdad o de, no sé, de Kabul, eh, cosas así. Y eh, eh, nosotros intentábamos de, eh, de, de hacer esto para ellos, eh, con, pero siempre en una, en una situación de, de seguridad. Eh, porque, claro, son ciudadanos italianos o españoles o americanos y tal, están a, bajo nuestro nuestra responsabilidad en ese momento. Entonces, eh, lo que hemos siempre hecho es eh, no decirle, bueno, escribe así o habla así, porque eso sería censura, uh -huh. eh, es eso, no puede ser. Claro, entonces es peligroso porque visitar un mercado en un contexto de insurgencia y donde esa insurgencia básicamente lo que quiere son objetivos militares porque al final el periodista le puede servir como rehén, le puede servir como… pero no es el objetivo que buscan, pero está dentro del contingente, con lo cual al final… Claro. Para lo, los ojos de fuera no deja de ser uno, claro, no deja de ser un objetivo militar. Entonces es complicado. ¿no? Es complicado, es complicado porque siempre tienes que hacer las cosas con mucho cuidado, ir eh, antes de, de, de ir con dos tres vehículos a hacer un reconocimiento, a ver cómo es la situación del día a día. Uh, por mi experiencia, yo lo que he visto en 13 meses que fue a Kabul 2013. Eh, Kabul, bueno, antes de todo, Kabul es, o era una ciudad de 5 millones de habitantes. Entonces, no, no estamos hablando de un pueblecito. 5 millones de habitantes... Más que Madrid, claro. Sí. Más sí. que Roma. Sí, sí, sí. mucho más. Y, y yo pienso que estaban por lo menos 4 millones de coches. Una, una cosa, una barbaridad, una cosa impresionante había coches y la, la situación de los coches no estaba muy, muy ajustita ¿eh? porque no hay que haya revisiones o cosas así pero lo que me acuerdo era que ir para las para la calles sin problemas llegar a ver el mercado o llegar a hablar con los profesores de la escuela de música por ejemplo, eso fue una experiencia impresionante eh, cuando estaban los talibanes, los, los talibanos en, en, en Afganistán, la música estaba prohibida, prohibida, no se podía cantar, no se podía escuchar música, no se podía sonar, tocar. Eh, en 2013 había una escuela para niños y niñas, que eso también es un, <risa> un acontecimiento, eh, para enseñarle las materias como historia, la gramática, la geografía y la música, lo que querían. Eh, la trompeta o el sitar de India o el piano o la guitarra, impresionante. Eh, claro, eso, eh, ir ahí con un, unos periodistas eh, europeos, italianos o lo que sea, y mostrarle que la situación poco a poco está me mejorando es, es algo importante, porque normalmente ellos no, no tendrán la posibilidad de ir ahí. Uh -huh. Y de hecho impresiona que Kabul tenga un parque móvil tan grande. Serán coches desartarados, pero bueno, en definitiva, sí, sorprende sí, también. Sí. Sí. Con una polu con la polución impresionante. Sí, esa, esas experiencias eh, dicen mucho también de lo que nos llega de la prensa, ¿no? Porque eh, eh, yo creo que hay tres tipos de periodismo eh, en torno al ejército. Uno es el alarmista, ¿no? El que te sigue enseguida todo mal y todo, explosiones, caos, eh, tremendo, ¿no? Luego después hay otro periodismo que, que quizás sí es más épico, más eh, tal, y después hay un periodismo de la noticia cotidiana, ¿no? De este, de, del detalle que estábamos diciendo. Eh, no sé si mm, a lo largo de los años te has ido guardando noticias ha sido quedándote algún recorte de periódico o algo como que de... ¿Del año del 2013? Sí, por ejemplo. Sí, ¿no? sí, sí. Y sí, ya tengo en eh, casa. Algunas historias, ¿no? Que, que... Sí, por ejemplo, la, cuando nos, visitó, nos visitaron dos, un fotógrafo, un periodista de, de un periódico local, de la, del área donde está eh, el NRDC Italy, el cuartel general de despliegue terrestre de, de Italia fue muy interesante porque ellos fueron también en la parte del oeste de Afganistán donde están las fuerzas italianas y ellos fueron a visitar el, el museo de la Jihad eh, y claro, eso es relacionado con Islam, con la religión y tal, no, no voy a, a uh -huh. entrar en eso, este, pero la, lo que me gustó es que el, el, el, el concierge, el, el, la persona que estaba ahí, uh -huh. era un ruso, que hubiera entrado, no, había entrado en, en Afganistán en los 80 como militar ruso, que los, los rusos es, estuvieron ahí 10 años, uh -huh. y, y se quedó. El, el hombre tenía la barba, el, el, el sombrero típico de ahí, con la, estaba con la, las ropas típicas, pero era ruso. Entonces, sí. cuando están las visitas de los periodistas, también es una oportunidad para nosotros para ir a visitar sitios que normalmente, claro, como fuerza militar, eh, no, tengo, es un, no tengo idea de, de ir a visitar el museo de la Yad, sí. pero eso fue interesante. La NRDC es la Nature Rapid Deployable Corps, que de, también fuiste editor y también estuviste al cargo del diseño de la publicación de, de este cuerpo. Sí, trabajé cinco años en la eh, cuartel general terrestre de Italia, que está en el norte de, de Italia, cerca de Milán, norte de Milán. Eh, allí trabajaba también como jefe de la, de la, del despacho de la Oficina de Relaciones Públicas y eh, una de las tareas que tenía era la publicación oficial del, uh, del, del, del cuartel general. Entonces, uh, uh, otra tarea para demostrar a los otros mandos de la OTAN y a la población civil es lo que hacemos. Eh, Todavía se pueden buscar uh, copias de la, de, de, de, la, de la publicación, hay artículos sobre la logística, sobre, sobre el, el, el, el, el, las operaciones, o cómo nosotros relacionamos con uh, ONGs eh, y, y tal. Se puede consultar por internet, que es como sí, sí. lo hemos descubierto. Sí, sí, sí, sí, sí. claro. Sí, sí, sí. No, no hay clasifica, de, no, no son secretos. No, no. Y aquí también lo hacemos en la base de vetera sí, sí una, una edición de, de unos eh, unas noticias digamos, ¿no? Sí, o sí. unos entrevistas o. sí, sí, sí. En el, en el último que hicimos aquí yo escribí un artículo eh, de cómo los militares tienen que relacionarse con la sociedad multicultural. Porque uh -huh. hoy en día no, no, no tenemos uh -huh. solo ...italianos o solo españoles o solo alemanes. Uh -huh. hay, hay gente de todo el mundo que, que llega, se queda en un país, en, trabaja, tiene familia y tal. Y muchos de ellos están en el ejército o en, la, en las fuerzas armadas. Entonces tenemos que eh, eh, abrir un poco nuestra nuestro sentido, nuestra, uh -huh. eh, nuestra mente... ¿Ahí las cosas de refuerzo positivo sirven? O sea, cosa, eh, por ejemplo, lo que la música, el, la comida, eh, todos los elementos, digamos, que son no problemáticos, eh, ¿sirven para esa conexión multicultural? O? Sí, sí, claro que sí. Eh, por ejemplo, hay, hay muchísima gente que eh, son de religiones diferentes. Entonces... Antes teníamos solo el, el, el, el, el padre católico. Ahora hay muchas unidades, hay católico, musulmán, eh, de hebreo y tal. Eh, la música también. Hay, claro, hay, las bandas tradicionales son más tradicionales. Pero hay eh, entre los militares eh, suele ocurrir que se forman... Uh, grupos de, de rock, de jazz, de, de, de, de canto, corales y tal. Sí, sí, es, son como uh, para agregar, ¿no? para, para sí. poner todos juntos, para reforzar la, la hermandad. Uh -huh. eh, si quieres, vamos a comentar eh, sobre la, las bases de la OTAN en concreto. Has estado en, en, sobre todo en dos: ¿no? Un, en Portugal y en, y aquí en, en la base de Vétera. Eh, no sé qué diferencias ves, la base de VETRA está más especializada en, en, en transporte aéreo de, de, de directo no ¿cómo, cómo es en concreto? Eh, explícanos un poco sí. cuando la, la OTAN decidió de reformarse en, el, en los años eh, decidió de, de crear bueno, de pedir a las naciones de crear unidades de despliegue rápido que pueden ser desplegadas en 48 horas, 72 horas, entonces muy rápido. Unidades de despliegue un poco más uh, tranquilo con un mes de preparación y después y, y, y así. Y nueve en la OTAN hay nueve unidades como esa de Beta. Eh, están en Italia, en Grecia. En Alemania, en, eh, en Francia, en Inglaterra, en Polonia, en Turquía, en, eh, así. Mm. Y esas son la Nato Rapid Deployable Core. Entonces, unidades de despliegue rápido. Eh, Bettera es una de estas. Pero la, la idea es de tener solo el cerebro. O sea, nosotros en en Betera, en, en Italia, en Francia y tal, somos los cerebros. Cuando la OTAN va a decidir, bueno, yo necesito una fuerza de despliegue en eh, lo que sea, eh, cualquiera parte del mundo, del la mundo. Eh, OTAN va a decir, bueno, ponemos Vetera como jefe, y después le ponemos la unidad de helicópteros de Noruega, la unidad de ingenieros de Francia, la unidad de, eh, de apoyo logístico desde Germania, eh, Alemania. Sí. Eh, en, eh, eh, así, ese es el, es el concepto. Eh, en Vétera, lo que tenemos son más o menos 300 y pico militares de 11 naciones diferentes eh, que, eh, que, que constituyen el... Eh, el, el cerebro de un mando de la OTAN para ser empleados en, en una misión. Y entre los 300 y pico, más o menos 30 son uh, mujeres. Uh -huh. Y digamos que el, el cuartel general está organizado en un grupo de mando con un, un jefe, que es un teniente general, general español, un segundo jefe, que es un mayor general. Eh, portuguesa, eh, un jefe de Estado Mayor que es un Mayor General español. Después hay un área de operaciones, un área logística, un área de apoyo, un área de comunicaciones y unidades de apoyos que puede ser para desplegar con vehículos, tiendas y tal. Esa es más o menos la organización de Vetero. Uh -huh. Bueno, no querríamos mm, dejar la, la entrevista sin tocar toda la fase. De Estefano como fotógrafo. <risa> Yo creo que desde los años 70, por lo que hemos ido investigando, eh, has compaginado toda esta actividad militar, de la cual hemos hablado en un montón de países, eh, con el interés por un por la fotografía. Por la fotografía de, de ambientes quietos, ¿no? de la fotografía de, de pueblos, de industrias, etcétera, ¿No? Eh, Vamos a dividirlo en tres partes. ¿Cómo empezaste un poco en, eh, a interesarte también por este mundo de la fotografía? Supongo que no sería digital en aquel momento. No, no. Eh, fotografía, la fotografía siempre ha sido mi, mi, mi hobby, desde que tenía 14 años. Eh, la primera cámara fue una cámara que mi tío me regaló para la comunión. ¿Primera comunión? No, sí, sí, primera sí, sí. comunión. Y desde ahí eh, fue como una, una... Un flechazo, sí, un enamoramiento. Sí, sí, un enamoramiento. Eh, siempre he tenido cámaras conmigo. Claro, en esa altura era de carrete. Eh, todavía, hoy en día, todavía tengo muchas cámaras de carrete. Eh, bueno, mi mujer diría demasiadas. <risa> eh, y ahora... Hoy en día se puede ver que hay como un mucho interés para la fotografía de carrete, de analógica, de hoy en día. Eh, los precios también suben. ¿eh? Uh -huh. eh, sí, esta, esta actividad la ha sido, ha sido desarrollando poco a poco, supongo que en algunas... Pero hay un momento que tienes un, un libro, ¿es posible un libro sobre el Palacio eh, de la Lombardía? Sí. Es, Sí, cuando estaba ahí en, en, en, en RDC Italy, en al en en en norte de, de Milán. Eh, sí, esa, en esa altura era digital, uh -huh. fotografía digital. Eh, un día me ocurrió de, de estar ahí en, en Milán eh, a ver la, el palacio de la región Lombardía que es un, una cosa impresionante eh, de arquitectura modernista, moderna y me ocurrió hacer unas un, cuantas fotos para hacer un libro, eh, esa es la, la razón por qué tengo el libro sobre la región, la región, eh, región Lombardía. Eh, es verdad que Milán es muy fotogénica, es muy, hay muchos sitios para, para ir a fotografar. Mm. Esta faceta como fotógrafo también es interesante, por lo que comentábamos antes de la revista y tal. Eh, Cuando estás desplegado, ¿has realizado también fotografías de los lugares que has visitado o es mucho más complicado? Es un... No, no es muy complicado. Claro, eh, normalmente de... nosotros dejamos las fotografías a las oficinas de relación con el público. Pero... Claro, cada uno tiene su móvil, cada uno tiene su camarita, es, <risa> y cada uno saca sus fotografías. Eh, lo que hacemos eh, antes de desplegar, eh, damos uh, clases a, la, a los soldados oficiales, suboficiales y tropas para decirle, mira, nadie te va a decir de no sacar fotos, pero cuando tú las sacas, mucho cuidado con lo que haces, porque si la ponen en redes sociales y si se ve un sitio, se ve una una algo que no tiene que estar de, de, para el público no lo poner eh, no. entonces siempre hay que tener mucho cuidado porque no, no es para más una vez, no es para hacer como censura es solo para seguridad para evitar que la quien que, eh, que nos, no, no quiere va a utilizar esa fotografía para hacer algo malo hay una anécdota que no sé si debería estar contando pero bueno, ocurrió en Francia que en la, en la Wikipedia se creó un artículo sobre una base secreta. Y uh -huh. por base secreta quiero decir secreta. Uh -huh. Pero es que lo peor de todo... O sea, el artículo tenía esta fotografía porque un voluntario fue a hacer la fotografía para tenerlo más completo. Lo peor de todo es que este voluntario pudo saber dónde estaba la base secreta, que nadie debía saber dónde estaba, por Google Maps. <risa> sí, uh -huh. bueno... Eh, como hemos dicho, los, uh, las redes sociales, los media modernos son una, una pasada, son muy interesantes, son muy útiles para estar en, estar en contacto con amigos, con familia, desde el otro lado del mundo. También hay que tener cuidado porque hay sitios que no, no deberían salir en, la, en, la, en el Google Maps o, o en Wikipedia. Eh, estoy pensando que he leído algo eh, en, la, en en, en, internet, en la internet que los militares norteamericanos que han desplegado hace um, un mes o algo así en Irak des, mirando hacia Irán le han prohibido de llevarse de llevar los móviles sus propios móviles móviles y los relojes sí, lo inteligentes que puede de, determinar la posición ge geográfica uh -huh. Uh -huh. entonces claro hay situaciones y situaciones y tiene que tener medidas de para que no su, que no, no ocurra algo malo uh -huh. eh, bueno, en, en Valencia has tenido bastantes proyectos en torno a la fotografía también, cuéntanos un poco. Sí, en vale, Valencia, bueno, Valencia es una ciudad muy acogedora. Muy, es, nosotros, uh, mi, yo y mi mujer estamos muy contentos de estar por aquí y de, desde el punto, el punto de vista de fotografía es una pasada. El centro, ir por el Carmen o la ciudad de las artes y las ciencias o el Cabañal o no lo sé, yo qué sé, todos todo los sitios o oh, eh, cruz, cruz Cruz Cubierta, cruz sí. cubierta también eh, es una pasada mm -hmm. eh, en particular aquí con otros amigos italianos y valencianos hemos, hecho, hemos creado un grupo de fotografía eh, que se llama Fotorizonti Valencia y organizamos eh, quedadas de fotografías clases de fotografía eh, de fotografía callejera, de arquitectura nocturna, diurna y vamos intentando de, de, de, de, que, de disfrutar la ciudad y la comunidad valenciana a través del medio de, del arte de la fotografía. Dentro de, la, de los diversos estilos de fotografía, ¿cuál es el que más te gusta, el que más has investigado? Bueno, si, si tengo que elegir uno, diría eh, fotografiar lo abandonado. Los sitios abandonados, eh, claro... Son sitios que no se puede entrar, porque son, no, normalmente son, están cerrados, pero tienen un, una atmósfera, una, una situación... Eh, yo me acuerdo en Italia también visitando eh, sitios abandonados como hospitales psiquiátricos abandonados, donde se puede entrar y tú te quedas ahí un rato, el silencio completo. Eh, en un momento parece que hay las voces de la gente que estuve ahí los años Me se pone la piel de gallina, es, es impresionante Y también eh, es un tipo de fotografía que puede tener un, una, como un, un sentido de, de, para las autoridades Es de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este sitio que está ahí en el centro de la ciudad o en, al alrededor de la ciudad? ¿Vamos a arreglar? vamos, ¿qué, ¿Qué hacemos? Bien, pues nada, hemos hecho un repaso por eh, toda la trayectoria eh, profesional y, y también esta parte de hobby de Stefano Svacanti. Eh, muchas gracias por haber venido al, a la represa y te esperemos en los otros programas. Muchas gracias. Un placer. Gracias a vosotros.